Que es, que es la internet, ¿no? al fondo, es que no tiene sentido que sea pago, que sea, que, que sea de pago. Es como una, el agua, ¿sabes? Es, un, es comunicar, un, es como hablar yo, entre tú y, y yo, ¿sabes? No hay, no hay por qué cobrar para hacer una conexión si tenemos los medios físicos para conectarnos. Si tú me escuchas, yo hablo. Ahí ya existe mucha cultura de, de hazlo tú mismo, ¿no? De hacer una... una si tienes un problema en tu coche, en lugar de llevar al, al taller, cual, primero intentas de todas maneras arreglarlo. Si, si no tienes una pieza, igual intentas hacerla en un entorno mecánico, porque si no tendrás que viajar, no sé, dos horas hasta que encuentres la, la, la pieza. Entonces, y trabajo en, también en Tomasa, en la en, la, en el interior de proyecto que se llama Nube, que es un poco que va, hace la investigación también de tecnologías para la autonomía, para una vida más independiente. Mi interés por, por lo que es la red libre, empieza por, por mi propio interés en, en una comunidad, una sociedad que esté más autónoma, que tome más control de las infraestructuras. Y en ese contexto empezamos, eh, yo en este un proyecto que se llama nube que es, está en el interior de, de Río, en, en un pueblo que se llama Visconde de Mauá. Y luego desde el 2013 pasamos también a tener otro espacio en Fumasa y ahí hemos desarrollado, desarrollado muchas actividades de, respecto a, a desarrollar tecnologías eh, para más grande de la gente para y bienestar para una vida más mejor pues, eh, hacer como tecnologías comunitarias es pensar que no solo la, lo que es el agua la, y, y transporte pero también no sé la salud lo que es, eh, son los alimentos y, y la comunicación se puede manejar desde la comunidad Entonces, una, una red libre se, se Claro, se puede pensar de muchas maneras, ¿no? pero a mí me gusta plantearme la idea de una red que esté mmm, gestionada, por quienes las utilizan, ¿no? La gente que, que la necesita, o que la disfruta, son los mismos que hacen decisiones de mantenimiento, y hasta dónde llega la red, cómo conectarse a internet o no, eh, implantar servicios y... pensar la red, ¿no? De, de, de no dejar que en las manos del de, de gobierno o de una corporación que seguramente tendrá otros intereses además de, de, de la comunidad, del bien de la comunidad. Había un punto de wifi público en la, en la plaza, que estaba muy bien, pero la gente tenía que desplazarse hasta ahí para utilizar, cuando llovía no era nada cómodo, ¿no? entonces que Parecía un, un buen plan, eh, hacer una red um, libre, además de probar con la tecnología Mesh y poco a poco también añadimos la, la idea de, de telefonía celular, comentar entonces, eh, algo, principio eh, fue como motivar, lo que nos motivó es, es eh, conectar la, la, la, el pueblo, ¿no? las casas y la una infraestructura propia de telecomunicaciones que ellos mismos pudieran gestionar. Entonces, sí, sí se construyó eh, durante un seis, unos seis meses, a través de reuniones, asambleas con, con la gente de ahí, como de eh, difundir la idea de la red, eh, atraer el interés de la gente y atraer sobre todo la gente que pudiera hacer la gestión de la red después. Mucha cosa pasó en estos meses antes, lo primero que fue muy curioso es que justo cuando empezamos, empezó también un pequeño emprendedor de local, no de famasa, pero de un pueblo cerca, que estaba como por su cuenta, instalando una red uh, suya de, conexión, de internet y vendiendo ¿no? la, la conexión de, de, de vecino a vecino, ¿no? Y entonces no quería, no quería que ellos, él nos... nos, nos, nos eh, pensase que fuéramos como la competencia, pero entonces por mucho tiempo estuvimos, eh, hablando, estuvimos hablando con él de, de hacer una colaboración, ¿no? de que igual podríamos utilizar su red y él podría utilizar nuestra red, y, y cuesta un poco porque también la gente es muy desconfiada, siempre no, que no saben qué intenciones tienen, pero lo que es muy importante es que el hecho de que yo eh, tenga la la granja ahí, que paso mucho tiempo ahí y, y, y quiero construir una casa. y la gente ya me ve como un poco como local, no totalmente local, pero un, un poco. Y con eso se crea se más, más confianza, ¿no? que no, no sea alguien que, que va a hacer la, el proyecto y se va y, ya no, y no vuelve más. No es algo que, que se haga en, en semanas o meses, realmente tarda años en que la gente se sienta como dueña de. De, de la red, pero poco a poco vamos eh, cuidando. Si tienes interés por una red, por hacer red, eh, es mejor que lo hagas en, en donde vives, en donde la vas a utilizar, que ir a otro lugar que no, igual no sabes si, si podrás eh, hacer el mantenimiento de, de la red y, y no puedes dejarlo. También es un poco como un niño, ¿no? un bebé que hay que cuidarle un poco hasta que esté bueno, fuerte y suficiente podemos construir una red que sea menos controlada, que sea menos eh, vigilada y que no una red libre.